Bitch better have my money Me hecho un punto de la noche Voy a casa, se trastorna todo oscuro Ya no siento lo que pasa En un lapso de las tres en adelante Trabajando, ya no disfruto la tarde Hace meses no ando al tanto Lo que pasa en el barrio, en las canchas de Linfona Carretera, mar de Uruapan Junto casi a la corona Los recuerdos que pasamos hoy en día se valoran Nos juntábamos puntuales, éramos toda la bola Se hicieron para un lado, hemos perdido el contacto Pero estamos a la orden firme para todo acto Unos se fueron del barrio Y otros están encerrados Yo sigo dándole al hip hop A las letras amarrado Y algo enamorado Aunque solo me lastime Pero trato de cambiar Aunque a mí me subestimen Te pido una gran disculpa Porque chorreaste tu rimel De las lágrimas y hiciste A un lago parece crimen Que quise ser el malo De la historia y aparezco Solo quiero estar centrado En mis metas y no puedo Trato de cambiar Aunque me cueste trabajo Por mis malas actitudes me bate el carajo pero eso no me impide ser mejor causar impacto de las heridas que tengo te lo juro ya estoy harto solo trato de sanarme y no volver a tropezar empecemos desde cero y no lo hagas al azar y si lo haces a la fuerza todo va a salir muy mal si lo haces de corazón todo bien va a funcionar la vida da muchas vueltas mejor póngase a pensar que si lanzas la pedrada te la van a regresar Tengo miles de aventuras unas bien y otras mal me han llevado a conclusiones me hecho reflexionar La vida torna de rosa De colores y demás Pero pasan las desgracias Y oscuras se tornará Escribiendo melodías Sanando mi corazón Ignoré los comentarios Que varios tenían razón Hoy estoy pegado al micro Describiendo esta canción Si pudiera en otra vida Ya sería mi vocación No culpo a las personas Y si culpo yo lo acepto Fui malo en ocasiones Pues te contaré el concepto Envidias y traición Lo llamo el peor defecto Muchos son envidiosos porque no tienen afecto Le meto a mis canciones Va a tener un buen efecto Genero regalías Lo hago con todo respeto Presumo varios logros Porque me costó el proyecto Proyectas muchos logros Porque vas a generar Genero con mis logros Y solo se callarán Me expando con mis letras Como una bomba nuclear Soy claro como el agua No me voy a censurar Les callaré la boca Cuando me miren brillar Un sujeto sencillo Me defino sin rodeos Lugares que me muevo en todos me hacen el feo Si viera las envidias que rodean yo les creo Estamos en un mundo que parece el mismo infierno Las malas lenguas siempre me las topo en mi camino bitch, bitch. Las topo donde quiera aunque me cambie de destino Visto todo de negro y varios me llaman cretino Visto todo de negro porque va con el estilo Bitch better have my money My money Bitch better have my money Bitch better have my money